Hola chicos aquí les traigo un nuevo cap de que hubiera pasado si Goku era traicionado y renace en DxD. Gente gracias por esos 18 suscriptores no pensé tener esos suscriptores en tan solo dos días se los agradezco mucho. Los personajes, fotos no son de mi propiedad créditos a sus respectivos creadores. Cap 4 nos quedamos donde Goku estaba llegando a la academia, al entrar sería el centro de atención, las chicas lo llamaban el príncipe oscuro, ya que le vieron el rostro cuando le dio una paliza a los tres chicos, y porque es frío con los chicos y chicas, a las chicas se les hizo muy guapo más que Kiba, después de clases, Goku se dirigía hacia el club de ocultismo, al llegar vería al clan Gremori y miraría a Rías que estaba con un intentando la manosear pero Rías no se dejaba, Goku... Ya que no quién es ese chico, a Es Raizer Fénix, heredero del clan Fénix y prometido de Rías, con Rías, Rías. Ya te dije, Raizer, no me casaré contigo, Raizer. No te puedes negar Rías son órdenes de tu padre para conservar a los demonios de raza pura, Rías. No me casaré contigo, dije, lo diría mientras cruzaba sus brazos, Raizer. Te vas a casar conmigo quieras o no lo diría Enjado intentándole dar un golpe a Rías. Rías solo cerraría los ojos esperando el golpe, pero el golpe nunca llegó. Rías abriría los ojos lentamente, mirando que Goku había detenido el golpe. Goku. ¿Qué intentabas hacer, Raizer? Rías controla a tu peón, Rías. Él no es mi peón, Raizer. Entonces ¿qué hace un humano con demonios? Goku apretaría el brazo de Riser hasta que lo quebró, Goku. A Kuyen le llamaste humano pollo rostizado, Goku le daría un golpe con el dedo índice, dejándolo al borde de la muerte, Raizer. Maldito, tú no sabes no importa qué daño me hagas, soy inmortal lo diaria mientras se regeneraba, tú no eres inmortal solo tienes una regeneración rápida, Raizer. Lo que digas, Goku le iba a lanzar otro golpe a Raizer pero aparecería un círculo mágico del clan Gremory donde saldría Sirches y Grayfia, nota. Graifia no va a estar casada con Sirches, Sirches se casó con otra demonio, Graifia solo es la reina de Sirches X de fin nota, Graifia. Sirches Sama ya tenía previsto que iba a pasar esto, si Ria Sama no se quiere casar con Razer Sama se hará un Ratingain, Ria y Raizer aceptarían, Raizer esas son todas tus piezas Rías lo diría burlonamente, luego ustedes ya saben Riser presumiendo que tiene todas las piezas y besando a su reina y tocándole sus pechos, luego se irían, con el clan Gremory, nota. A Rías todavía le costaba caminar pero lo disimulaba XD fin nota, a no? presidenta porque le cuesta caminar, Akeno y Shuri estaban apegadas a Goku él no le molestaba eso porque él sentía algo por las tres chicas, Goku se quitaría la máscara y la dejaría en una mesita que estaba ahí, Ria se pondría roja y a Goku se pondría nervioso, este acto lo notaron Shuri y Akeno, nota los demás integrantes del clan ya se habían ido x de fin nota, a que no con celos presidenta no me diga que lo hizo con Goku, Shuri prestaría atención un poco celosa, rías con nervios no porque lo dicen, las dos chicas notarían eso, ellas. Vamos presidenta cuente lo dirían coquetamente pero a la vez con un poco de celos, rías. Ya rendida les diría que sí, Goku se puso nervioso, agarró su máscara y se despidió de las chicas y saldría del club, con las chicas, presidenta cuéntenos cómo es Goku en la cama, Rías les contaría todo lo que pasó con Goku con lujos de detalles XD, ellas estaban celosas, ¿a no? la próxima vez seré yo, Shuri, no la próxima seré yo, Rías. Chicas cálmense. ahora no estamos para eso Aunque fue increíble modiría con un rubor en sus mejillas Pero ahora no estamos para eso Tenemos que ver lo del de Ratingain Las chicas dejarían de pelear solo Porque por ahora era más importante eso Aquí voy a hacer un salto de tiempo Le daré un resumen de los 10 días Todo pasaría como en el anime solo Que esta vez sería más fuertes Que en el anime porque no estaba ICXD, Llegaría el día del Ratingain Aquí todos transcurriría al igual que el anime las piezas de Rías eliminando las piezas de Raizer y viceversa, cuando solo faltaba Rías, Rías le tiraba ataque de la destrucción a Raizer pero él se regeneraba, Raizer atacaría a Rías, Rías sabía que no le podía ganar, Goku iba a intervenir, pero Rías diría me rindo, Sirches anunciaría que el ganador era Raizer Phoenix por lo tanto Rías se casará con Raizer, Goku en su mente rayos no intervine a tiempo, Goku idearía un plan de que cuando se estén a punto día de la boda, donde acudiría, las tres facciones y la reina y nota gente no sé quién casa a los demonios porque un padre no es xd o no sé xd fin nota el que los cazaba diría si alguien que se interponga a esta boda o que calle para siempre rías pensaba que goku la iba a salvar hasta que explotaría la puerta donde saldría goku goku yo estoy en contra de esta boda Raiser te reto el que gana se queda con la mano de Rias y si pierdo seré tu esclavo, Raiser aceptaría porque quería hacer pagar a Goku por la humillación que le dio la otra vez Sirches estaba de acuerdo con eso Sirches los mandaría al campo de combate, todos los demonios apostaron de quien iba a ganar la mayoría apostaría que Raiser iba a ganar y unos pocos demonio y reina yokai que no sabía ese presentimiento de que el chico misterioso iba a ganar en el área de combate Goku mira ya rinde que no quiero perder mi tiempo con basura, Riser maldito me las pagarás, Goku. No tengo tiempo para esos juegos. Goku haría brillar sus ojos rojos, haciendo una cortina de humo. Al dispersarse la cortina de humo se vería a Raizer todo lastimado, costándole a su cuerpo regenerarse, Raizer no importa cuánto me ate que nunca me vencerás, Goku no estoy para estos juegos, Goku extendería su mano derecha apuntando hacia el pollo frito, Goku. Antes de la creación viene la destrucción, Goku estaba a punto de decir algo cuando una una chica rubia le diría a Goku que no matara a Raiser, Goku quítate niña o quieres morir también, la niña no se quería quitar porque no quería que mataran a su hermano, Goku si yo fuera el de antes lo perdonaría, pero ya no soy ese hombre ahora no perdono a nadie, Goku le lanzaría una bola de ki, la chica saldría volando, con Goku hoy si sí llegó tu muerte, Goku antes de la creación viene la destrucción Hakai, todos verían como Riser gritaba mientras desaparecía Sirches anunciaría que Goku había ganado, Sirches teletransportaría a Goku de nuevo donde todos estaban, Rias al ver a Goku se lanzaría a abrazar a Goku diciéndole gracias Goku, Goku correspondería el abrazo, Shuri, Akeno Yasaka, Graifia y Venelana se pondrían celosas, pero las últimas tres no sabían por qué el clan Gremor y Goku se estaban a punto de ir cuando los detiene ya Saka diciéndole a Goku si lo puede acompañar, Goku aceptaría pero en eso aparecería Graifia diciendo que si también puede ir, Goku diciéndole que no debería estar con Sirches, Graifia le diría que Sirches la mando, pero en realidad Graifia también quería ir con él. Cuando estaban a punto de irse apareció Benelana diciéndole a Goku si se podía ir con él. Goku aceptaría ya que no quería dejar sola a Benelana. Flashback se vería a Goku buscando el baño. Pero en eso escucharía gritos. Él iría a ver de quién era viendo a Céuticos pegándole a Benelana. Goku no permitiría Benelana le daría las gracias. Y luego Benelana le contraría a Sirches de lo que pasó. Sirches le iría a agradecer a Goku por haber salvado a su madre fin de Flashback. Luego se irían a su casa Yasaka. Graifia y Venelana se quedarían en la casa de Goku, en habitaciones diferentes, nota. Gente en este cap no va a pasar nada XD fin nota, luego se dormirían y Goku se levantaría, se bañaría, se cambiaría, comería e iría a la academia, nota. Las chicas todavía estaban durmiendo XD. ¿Qué más le espera al Kokun? No tengo nada que decir XD adiós gente hasta el próximo cap XD.